Gracias las personas, no aparentamos lo que realmente somos. Cuidado, lo tienes muy cerca. Mira bien con quién tratas. Es que me parece que esto va muy deprisa. Manolo ha estado en mi consulta. Está completamente desequilibrado. Ciérrate por dentro. Tiene aún las llaves del apartamento. Yo voy a llamar a la policía. Mantente, Mantente lejos, lejos, muy lejos, muy lejos Él siempre, siempre busca, busca más. más, él siempre, él siempre quiere, quiere más Más, más, más carnaza, más carnaza.